Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de terapia de grupo eh, y en esta ocasión vamos a tratar de un tema que es de alto interés para todos, para todos los adictos en general y para los ludópatas en particular. Me estoy refiriendo a la comunicación como función importante tanto en la adicción como en la rehabilitación. Bueno, lo primero, como siempre, es eh, exponer un concepto o dar una definición de lo que es la comunicación. Se trata de un fenómeno o proceso social en cuya virtud se produce un intercambio recíproco de vivencias o datos, acción mutua, entre los seres humanos, como base principal de la relación, transacción o interacción social. Por tanto, es una operación interhumana, humana, en la cual se establece básicamente una reciprocidad o correspondencia. De modo que la comunicación implica siempre eso que estoy ahora diciendo, la reciprocidad o la correspondencia. Bien, ¿cuáles son los principios de la comunicación? Bueno, pues eh, lo primero que hay que decir es que nadie puede dejar de estar comunicando algo, siempre, aunque sea extraverbalmente. Aunque no sea verbalmente, sino con gestos, con actitudes, con posturas, etcétera, etcétera. Bien, eh, dentro de, de estos principios también tenemos que referir la, los requisitos de la buena comunicación. En la, en la buena comunicación podemos decir que se debe, en eh, primer lugar, permitir al otro enterarse de lo que queremos decir. Nosotros no podemos estar hablando a otras personas sin tener la garantía de que se nos está entendiendo. Centrarse en lo actual, en el aquí y ahora, sin sacar a relucir cosas del pasado. Esto es muy común en las discusiones familiares o de pareja, sobre todo en los tiempos de la adicción. Centrarse en, lo, eh, por decirlo así, en, los, en el lugar y medios apropiados a su propósito. ¿Eh? Centrarse en el momento mmm, mediante los medios apropiados a su propósito. Es decir, bueno, pues lo que estamos diciendo, si queremos emitir un juicio ah, de solicitud de una eh, determinada concesión, tenemos que elegir la vía escrita, como podríamos entender. Luego, es, en escuchar al otro mientras habla, sin interrumpirle. Es decir, saber guardar silencio. Esto es una cosa muy importante. En su día trataremos del silencio de una manera también monográfica, porque, por la importancia que tiene, no solamente eh, en cuanto a complemento de la comunicación, sino el silencio por sí mismo. Bien, mirar a los ojos a quien nos está hablando y no esconder o desviar la mirada. Esto es una norma de, también de, de respeto hacia la otra persona. Mirar a los ojos a quien nos está hablando. Efectivamente, hacer notar al interlocutor que se le está entendiendo, asintiendo incluso con la cabeza, cada vez que nos dice algo que podemos o no entender. Plantear abiertamente los problemas sin acumularlos, en virtud de la, del rencor o la apatía, la dejadez, etcétera. Asegurarse de haber sido entendido por el otro. No interpretar más allá de lo que el otro quiere decir. No emplear, no dar pie a la suspicacia ni dar lugar a las paranoias. Eh, presentar puntualmente las dudas u objeciones sin descalificar global, globalmente a la persona. Se le puede decir a la, hacer a la persona una observación. Oye, estás haciéndolo muy deprisa sin eh, decir ningún calificativo que, o descalificativo para la persona expresar lo que guste del otro con más énfasis de lo que desagrada. ¿eh? De modo que si vemos que la persona pues, está, eh, digamos, oliendo, ¿eh? oliendo no precisamente bien, pues nos podemos fijar pues, en el atuendo que lleva y eh, elogiar el atuendo que lleva. Omitir lo que no interese o convenga decir, es decir, la verdad que daña y no ayuda. Es decir, oye, qué gordo te encuentro, qué gorda te encuentro, ¿no? Cuando se encuentra uno con una persona conocida. Bueno, y luego tener en cuenta que nuestra percepción de la realidad nunca es absolutamente correcta. Percibimos no solo lo que vemos, sino lo que esperamos o deseamos ver. Nuestra atención filtra la información que nos llega. Reforzando unos aspectos e ignorando otros. Bien, vamos a ver ahora qué funciones o elementos componen o constituyen la comunicación. Bueno, en primer lugar, la sensopercepción. En segundo lugar, el lenguaje, claro. Luego, el mensaje. Luego, la trans transacción. Y podríamos añadir también un, un aspecto funcional importante, como es, son las leyes de la comunicación. Bien, vamos a ver ahora qué clases de eh, comunicación podemos distinguir. Bueno, en primer lugar, claro, según el instrumento, o sea, según el lenguaje, puede ser la comunicación verbal, oral, extraverbal o corporal y finalmente escrita. Según el método, puede ser analógica o digital. Según la intencionalidad, puede ser simple, auténtica. Y compleja, que es lo, la metacomunicación, es decir, damos una información, pero en realidad lo que queremos dar a entender es otra cosa, esta es la metacomunicación, es decir, como comunicación con un, más allá, con un plus de intencionalidad. Según la jerarquía puede ser horizontal y vertical o jerarquizada, es decir, ascendente o descendente. Según la forma, puede ser formal o informal, por ejemplo, el, el informal es el, el, el rumor, ¿no? podríamos decir, la comunicación a través del rumor. Según el contenido puede ser cognitiva, de datos o conocimientos, y afectiva, de los propios sentimientos. Esto es lo que se llama la lexitimia, cuya falta produce esa, ese déficit, ese defecto tan característico, de las adicciones y en concreto de la adicción al juego de azar, que se llama alexitimia. Lexitimia es la expresión de sentimientos, alexitimia es la incapacidad o dificultad para la expresión de sentimientos. Bien, mmm, hablemos un poquito del lenguaje. ¿no? El lenguaje es el sistema de signos que, a la vez que un medio de expresión del estado anímico, es el principal medio de la comunicación humana, del que se ocupa la lingüística. Expresa el pensamiento y a su vez el pensamiento se hace lenguaje. Como componentes del lenguaje podemos enunciar, en primer lugar, los agentes. Hay un emisor, que es el que habla o se muestra, y un receptor, el que escucha o capta. Hay una unidad funcional del lenguaje, que es el mensaje, o sea, la vivencia que se pre, pre, pretende transmitir. En cuanto a la patología del lenguaje, podemos decir que eh, podemos distinguir el defecto, o sea, el mutismo, eh, tanto si es psicodinámico o consciente, en cuyo caso se habla de rechación, rechazo o negación, o puede ser también psiquiátrico, como por ejemplo es el autismo, la depresión, los intervalos adictivos, en los cuales la persona se calla y luego puede ser también la patología del lenguaje por exceso ¿eh? en cuyo caso hablamos de verborrea esto es lo que ocurre en algunas psicosis por ejemplo en la manía aguda o puede ser también neurótico por ejemplo en la neurosis histérica o atención a esto también adictivo puede presentarse en los estados de libación, cuando hay una desinhibición de la persona en función, en función de la recompensa pingüe que haya podido obtener, es decir, por ejemplo, el, eh, sin ir más lejos, el ludópata cuando está teniendo una buena faena en su eh, partida o en su sesión de juego, pues suele ser muy locuaz, pues, suele ser incluso muy presumido a la hora de jactarse de su buen tino con el juego, de su buena racha, y habla también así, por decirlo así, por los codos. Bien, ahora vamos a aplicar el tema que estamos empezando a tratar, el de la comunicación, al mundo de las adicciones. Por supuesto, en la adicción, la comunicación, ya lo sabéis todos por experiencia propia, brilla por su ausencia, porque su filosofía, la filosofía del, de la adicción, es la contraria a la de la comunicación, porque el adicto es adepto a la conducta y alérgico a la comunicación y a la convivencia. El adicto solo se comunica, y torpemente, con motivo de la euforia puntual de una libación que le ha reportado una pingüe recompensa, ya lo hemos dicho hace un momento. ¿eh? Bien, eh, ahora hablemos de lo que es la comunicación en la rehabilitación. Esto también me parece muy muy importante. En la rehabilitación se produce el florecimiento auténtico de la comunicación, ya que es su principal bastión en el afrontamiento y organización de la convivencia y la vida de relación, tan deterioradas durante la adicción. Entre las muestras más comunes de la comunicación están, en primer lugar, el reconocimiento cognitivo de su patología y del daño inferido a la familia a través del insight o... Eh, adquisición de una conciencia sobre la propia patología y el daño que reporta. En segundo lugar, la comunicación de los sentimientos propios hacia la familia, ya que durante la adicción el paciente eh, adictivo o en este caso el ludópata ha padecido con mucha frecuencia lo que llamamos la alexitimia, ya lo decíamos antes, y por lo tanto durante la rehabilitación hay que huir de la alexitimia y comunicar los sentimientos propios hacia la familia, tanto si son de pesar como si son de duelo, de vergüenza, de culpa, de pena, y también, ¿por qué no decirlo?, de amor, de amor que es lo que se pretende despertar, lo que se pretende desarrollar y cultivar durante la rehabilitación. En tercer lugar, comunicar planes y propósitos de presente y futuro, pero siempre atención a esto basándose en la verdad, y en la abstinencia, si no, no puede ni debe haber planes de futuro, ni siquiera de presente, claro. Y en cuarto lugar, el compromiso, atención a esto también, de sustituir la impulsividad por el diálogo, la violencia por la tolerancia y el egoísmo por el altruismo, el respeto y el desagravio.